Hola, hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos y poder conversar con ustedes un poquitito para tarde esta, esta noche también, porque estamos siempre con alguna actividad previa. De todos modos, estamos muy contentos de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre al compartir tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y como hoy, la comunidad cristiana diferenciada hace una presentación de la Biblia abierta con la lección número 4 del libro de Daniel. Así que estamos estudiando el libro de Daniel todas las noches, los días sábados. Así que bienvenidos. Estamos pasándolo también por Facebook Live. Lo puedes ver si tú deseas. También lo puedes ver y nos puedes seguir en Facebook Live. Facebook Live. Y por supuesto puedes compartir con los amigos que tú tengas a tu, en tu conocimiento o alrededor tuyo. Muy bien, comencemos. Daniel, estábamos estudiando las profecías y por supuesto la historia de Daniel, sus amigos. En la semana pasada hemos visto cómo Dios los libró del horno de fuego ardiendo. El rey quería que su reino fuera eterno. Él creía que no había otro reino más poderoso que él y por tanto su reino debía continuar hasta el final de los días. Sin embargo, Dios había dicho que ese reino no sería para siempre. Los Medos y los persas entraron después de Babilonia, después de conquistarla, desviando el río para conquistar la ciudad. Y por supuesto, después de ellos, otro reino, Grecia, también ingresó. Y por supuesto, la historia que Dios presenta nunca falla. Dios siempre tiene una respuesta. Y nosotros deseamos que tú conozcas la verdad de Dios para darte vida. Dios desea darte vida, pero vida en abundancia. Y para eso conoce qué es lo que Dios tiene para ti. Como dijimos, muchas de las personas viven desesperadas porque no saben qué es lo que viene en el futuro. Muchos no saben qué Dios es el Dios que guía este mundo. Muchos no conocen por qué ese Dios que conoce este mundo permite las cosas que suceden hoy entre la humanidad. Y sin duda, muchos se preguntarán por qué. También la pregunta que debemos hacernos es para qué. ¿Qué es lo que Dios está preparando? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarte a ti a través de la lectura de Daniel? acerca de lo que pasa en el, o pasará en el futuro y lo que pasa hoy en día y cómo saberlo. Es importante que cada uno de nosotros en el cuarto capítulo miremos un poco más de cerca la impresionante historia de la conversión del rey más pagano o más poderoso del mundo, el rey Nabucodonosor. El propio rey Nabucodonosor describe cómo pasó de ser un pagano adorador de imágenes y de dioses falsos a ser un verdadero adorador de Dios. El contacto del soberano con el Señor había comenzado con la llegada de los jóvenes cautivos de Judea. Cuando él designó que algunos de los que habían llegado a su reino como esclavos Debían los más inteligentes ir a vivir al reino para convertirse en los sátrapas o sabios del rey. Entre ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ya conocemos un poco la historia porque la semana pasada hablamos acerca de ellos y vimos su fidelidad. Es así como ellos conocieron al Dios, al Dios eterno. Ya saben ustedes a través del sueño que él tenía y que no podía ni siquiera este, recordar el sueño y por supuesto no podía entender qué era ese sueño. Pues los sabios de su reino no podían interpretar, porque ellos decían que era un Dios distinto al Dios que ellos normalmente consultaban. Por supuesto, era el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Cuando el rey da una orden para matar a todos los que trabajaban en el, en el reino y que trabajaban como sabios, también incluía a Daniel y a sus amigos. Pero ellos fueron y pidieron audiencia con el rey y el rey les dio para que ellos pudieran consultar con su Dios, y él les llevó el mensaje de que el rey había tenido un sueño de una gran imagen. Es ahí donde el rey conoce al Dios de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y él cuenta la historia de cómo este Dios se vuelve su Dios. Sin embargo, fue reci después, después recién de la experiencia personal, cuando el rey de Babilonia se entregó al dominio del Señor de los señores, esa experiencia personal que tuvo directamente cuando los jóvenes pasaron por el horno de fuego y él vio a una cuarta persona en el, en el horno y estos jóvenes ni siquiera sus cabellos olían a humo o a fuego. Por tanto, el rey se dio cuenta que el Dios de Israel era un Dios distinto. Entonces el rey dijo, conviene que yo publique las señales y milagros que el altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Escuchar a una persona que creía en Dios era normal, pero escuchar a un rey pagano como Nabucodonosor no era algo normal. Por tanto, el mismo rey en el capítulo 4, versículos 2 y 3, él dice que Dios es Dios de un reino eterno, y que su dominio es por todas las generaciones. El rey también tuvo nuevamente un... Eh, Nabucodonos se despertó preocupado, había tenido un sueño perturbador La historia dice, esta vez recordaba de cada detalle y le pidió a los magos y astrólogos que lo interpretaran, pero estos no pudieron hacerlo. Finalmente llegó Daniel, el hombre de confianza del rey, el jefe de los sabios, y le reveló al rey el sueño, y esta es el sueño. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo publique las señales y milagros que el altísimo Dios ha hecho conmigo, dijo el rey. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé llamar a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Les conté el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró ante mí Daniel, llamado Belsasar, como mi Dios, en quien mora el Espíritu Santo. A él le conté el sueño. Le dije, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu de Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. pues el sueño que tuve y dime qué significa. Estas son las visiones de mi cabeza cuando estuve en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. Ese árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se lo podía ver desde los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. A su sombra hallaba abrigo las bestias del campo. En sus ramas anidaban las aves del cielo. Y de él se mantenía toda carne. Mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante y santo descendió del cielo. Y clamó con fuerza, cortad el árbol. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra la cepa y su raíz con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre a mente de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres, o al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Belsasar, que era Daniel, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo». Al percibir el cambio en el semblante de Daniel, el rey lo animó a decir toda la verdad. Sabía que podía contar como su consejero. Y ahora, Daniel que sabía que gozar del sueño y la interpretación, realmente le costaba decir. Había pasado 35 años desde que Daniel interpretara el sueño de la estatua. Y en este periodo, Daniel se había convertido en su amigo personal del rey. Muchas veces había orado por la conversión del rey y ahora notaba que Dios respondía a sus oraciones, aunque no de la forma como Daniel esperaba. Nosotros también debemos orar por las autoridades de nuestro país. Sin duda, muchos de nosotros estamos preocupados por lo que pasa en nuestro entorno, por la corrupción, por los líderes que no saben guiar bien al pueblo, que no atiende las necesidades, ni siquiera cumplen muchas veces las las eh, exigencias de sus pueblos, debemos orar por ellos, es nuestra labor hacer una labor para ellos. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, ante todo, insto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos en quietud y paz, con toda piedad y dignidad, algunas veces ustedes me habrán visto a mí o algún, han visitado mis redes y van a encontrar que yo constantemente he tratado de buscar que la vida de los ciudadanos sea una vida en paz y no de conflictos sociales. Me interesa que la gente entienda que es mejor vivir en tranquilidad, en quietud, con libertad. Algunos han interpretado eso políticamente como un contrario a lo que muchas veces nosotros sí queremos y lo hacemos que es atender al necesitado, al huérfano, a las personas que, que están realmente en situación de desventaja. Debemos ayudarles, debemos mostrarles el camino para salir de una situación así. Queremos lo mejor, pero eso no se hace con represión, no se hace fuera de la libertad. La libertad es un principio que Dios nos dio para poder practicar la ética, para poder practicar, practicar la moral, para poder practicar el servicio. Cuando el poder es totalitario, cuando el poder no es el poder de Dios en libertad, entonces no estamos haciendo piedad ni dignidad ni viviendo en quietud y en paz. Por eso eh, Pablo le, le aconseja a Timoteo que nosotros deberíamos orar por aquellos que toman lugar en, el, en la tierra como, uh, como personas que, que saben que Dios los puso, pero muchas veces no cumplen la función de que Dios les dio entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado por un momento y sus pensamientos lo turbaban. Pero el rey le dijo: a Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte cuya copa llegaba hasta el cielo y que se podía ver desde los extremos de la tierra de, de hermosa copa y abundante fruto, que daba alimento a todos y abrigo para las bestias del campo y las aves del cielo, eres tú mismo, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra». Y en cuanto al vigilante y santo que viste que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, pero dejad en la tierra la cepa y su raíz con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y su parte sea con las bestias del campo hasta que pasen sobre él siete tiempos, este es el significado y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Te echarán de entre los hombres. Vivirás con las bestias del campo, con hierba, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. Y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo es el que te rige. Por tanto, aprueba mi consejo. Renuncia a tus pecados y haz lo justo. Renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Yo me imagino al rey escuchando esta profecía. Es casi una profecía. Un árbol del cual todos recibían algún beneficio. Era él. Su reino había crecido por todos lados se había extendido las naciones de la tierra dependían del reino de Buenos Aires. Mas Dios, quien controla los tiempos, quien conoce los corazones, decidió cortar el árbol y hacerle entender que es él quien realmente controla la historia del hombre, la vida humana. El vigilante que descendió de los cielos era un ángel poderoso que venía con el decreto del Altísimo de cortar el árbol. El rey había sido juzgado por su arrogancia y su orgullo y viviría durante siete años entre los animales hasta que reconociera el poder y el dominio de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos que pasar por una experiencia de eso. El orgullo siempre ha sido la madre de todos los pecados. Es el orgullo que no te permite pedir perdón. Es el orgullo que no te permite reconocer tus errores. Es el orgullo que te hace separar de Dios. Porque no quieres entender que es Dios quien guía la vida del ser humano. Nuestra sapiencia son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Nuestra justicia no tiene valor alguno sobre, sobre las cosas que Dios hace en esta tierra. Aprender de la experiencia en el Nabucodonosor. Es realmente un asunto importante para nuestras vidas. Aprender a mirar en su experiencia una oportunidad que Dios nos da para poder vivir una vida más seguros, confiados en el Altísimo, en el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que controla el universo es el que guía la vida de todo aquel que cree en él y pone sus planes en sus manos. Finalmente, Daniel. Quien oraba por muchos años por su amigo el rey, vio consumado la obra que Dios estaba haciendo en él. Una tarde se dedicó a contemplar la bella ciudad que había construido la mayor la mayor de la antigüedad. El rey había hecho un reino poderoso. Entonces pronunció las palabras que sellaron su condena. No es esta la gran Babilonia que edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para la gloria de mi grandeza. El orgullo había cubierto la mente y el corazón de este rey. Y la verdad que Dios no lo quería de esa manera. Tan pronto como fueron dichas estas palabras, una voz del cielo pronunció la sentencia contra el rey, quien perdió la razón y se fue a vivir con los animales del campo. Pobre rey Nabucodonosor. ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias de nuestros padres, de nuestros amigos y líderes enviados por Dios? ¿Cuántas veces no queremos escuchar la voz de Dios? Y Dios siempre está buscando que nosotros entendamos que Él quiere el bien para nosotros. Luego debemos pagar el alto precio de muchas veces la desobediencia, cuando las secuelas podrían haber sido evitadas si estábamos escuchando los consejos, si aceptábamos y hacíamos oídos a nuestras, a las, a las reprensiones que nos hacían. Muchos de nosotros podríamos evitado muchas cosas. El rey no quiso oír. Por eso, en Proverbios capítulo 19, versículo 20, dice, escucha el consejo y recibe la reprensión para que seas sabio en tu vejez. Muchas veces no hemos querido de jóvenes escuchar a nuestros padres y de viejos. Tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras elecciones. Muchas veces eso ha pasado. La enfermedad que sufrió Nabucodonosor hoy es conocida como licantropía o trastorno del hombre lobo. Finalmente terminó como un animal. Al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces vez al Altísimo. O un rey glorifique al, al, glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno y su reino por todas las generaciones. El rey que antes había dicho que la Babilonia era el fruto de su orgullo para sí mismo, siete años después reconocía a Dios como el único sustentador del ser humano, el único que puede gobernar por la eternidad y quien puede dar al hombre la seguridad de su felicidad si confía plenamente en él. ¿Quieres esta noche al escuchar este mensaje abrir tu corazón y aprendiendo del libro de Daniel que los hombres que confiamos en nuestras propias fuerzas y tomamos nuestras acciones como un orgullo personal, debemos reconocer a Dios como nuestro Dios? Debemos reconocer a nuestro Hacedor como el que ha, el que sostiene todo, el que nos guía, el que nos ayuda. Yo quisiera esta noche en, esta, en este programa que la comunidad cristiana diferenciada hace para ti, que tú puedas, así como la Biblia se abre a tu corazón, tú también puedas abrir tu corazón a Jesús, para que Él pueda destruir el orgullo que hay en nuestro corazón, el egoísmo, y convertirnos en hombres y mujeres que conocemos, que aceptamos, que reconocemos a Dios como nuestro hacedor, como nuestro sustentador. Yo deseo lo mejor para ti, y espero que esta hermosa lección del rey Neogodonosor y su conversión sirva para que nosotros también podamos, como él ojalá nunca pasar siete años como personas que han perdido la razón, sino un momento para entregando nuestra vida a Jesús, ser restablecidos como verdaderos hijos de Dios es mi deseo esta noche que tú aprendas de esta lección algo maravilloso si tú dejas el orgullo y le entregas tu corazón a Cristo, él hará de ti el hombre y la mujer que tú quieres llegar a ser. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra abierta para nosotros. Gracias por este mensaje. Gracias por la oportunidad de conocer más de cerca cómo tú has enseñado a los hombres a reconocerte a ti como nuestro, nuestro hacedor, como nuestro sustentador. Bendice tu palabra para que no vuelva a ti vacía, que muchas personas puedan conocer más cómo tú quieres que el hombre reconozca tu poder para llevar al hombre a vivir juntamente contigo lleno de felicidad, de gozo eternos. Te entregamos la vida de mis amigos que escucharán este mensaje y mi vida también para que tú nos guíes hasta el día en que tú vengas a instaurar tu reino eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad que es un honor para mí poder compartir este mensaje contigo, y ojalá que el libro de Daniel se convierta para ti en una oportunidad para conocer más de cerca al Dios Todopoderoso. Este es el programa de la comunidad cristiana eh, diferenciada todos los sábados a las 7 de la noche con la Biblia abierta. Hoy hemos terminado el capítulo número 4, la lección número 4 del libro de Daniel. Continuaremos con la número 5 el próximo sábado a las 7 en punto. Te esperamos siempre por Facebook Live.